crees en el nombre de Dios Altísimo, ya ves Señor del cielo y de la tierra, tú nos has enviado para hacer esto y desde el sello de nuestra madre nos has llamado, levántate César, anda y camina. Arrímate. Dale gracias al Señor tu Dios Si puedes hablar Yo te lo ordeno en el nombre de Cristo Habla Gracias, sigue y alegría al Señor y a la Santísima Virgen, con los portentos que Él sabe hacer. Tampoco habla, pero es que es en el silencio, que apenas está despegando la lengua. Dale gracias a, al Señor. Señor. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, María. Habla. Gracias María. Y mm. gracias Señor. Mm. Mírame los ojos. Dijo conmigo. Gracias Señor. Mm. Traga. Ven. Hijo. Que él te va a hablar. ¿Por qué no hablo más? Porque ustedes bajaron las manos del siso. Ustedes son los hijos de Dios. No es este solo, sino todos ustedes. Y entre todos ustedes hay muchos carismas. Apliquémoslos en el momento más oportuno. Tranquilo, César. Dime. ¿Cómo te llamas? César, aquel es tu... este es tu hermano? Sí, señor. Sí, señor. estamos no, para arriba! Gloria a, ¡Gloria a Dios! ¡Ven, César! El Señor Dios está con nosotros. Mírenle el valor tan grande que...